En el parking del McDonald's solo las 12 En constante guerra, baby, como las cruzadas Te abres y te cierras, depende la temporada Fuck love, yeah, te buscan tres Pero me prefiero a mí, me jalas la chain pa' acercarme a ti Coche yeah. me recuerda a ti Confieso que me gusta a tú nunca te quieres despedir Baby, tú no tienes nada que Envidiarle a haya otra mujer si te hace competencia va a perder, yeah, yeah Baby tú no tienes nada que envidiarle a que haya otra mujer Si te hace competencia va a perder No se compara ni vestiendo chanel Lo primero es el presente rodeado de tanta gente yo nací, así me sorprendo pensando la mitad del tiempo en ti La otra mitad de mí Y en cómo ganar paro pa' comprar aunque sea un sex para todos los chiles Nena aprendí a ser paciente esperándote A que te vistieras y tú siempre sales 10 de 10 Me la por chat no te interés desinterés yeah, Eres decidida cuando tienes una meta Tú me viste y pasaste de no tener